Muy buenas, soy Emilio Márquez y sean bienvenidos a un nuevo live. En este caso, hablemos sobre comercio electrónico, un live en el que durante la próxima hora y pico aproximadamente, hablaremos con algunos de los asistentes y patrocinadores del eh, eh, quincuagésimo After Work, de Networking y de debate de la Latina Valley, precisamente para profesionales de comercio electrónico, eh, donde eh, tocamos temas como eh, Black Friday, internacionalización, eh, atención al cliente, eh, infraestructura tecnológica para comercio electrónico, marketplace y fidelización de cliente y B2B. Entonces, sobre estos siete temas hablaremos durante la próxima hora y el planteamiento es que seáis los más participativos Posible en el, en el tanto en el directo y cuento con vuestras preguntas porque eh, los invitados y yo, pues intentaremos responder a vuestras preguntas para que sea un live lo más dinámico posible. Así que eh, voy a dar pasos muy buenas, muy buenas. Eh. Buenas tardes, que tal que andamos muy ¿Qué bien, vas, Ramón. ¿Cómo estás, Emilio? ¿Cómo va todo? Pues iniciando este esta aventura de hacer un live post-evento, eh, post evento que eh, patrocinasteis con, con ground y en el que reunimos más de un centenar de profesionales del comercio electrónico que estaban sobre todo preocupados por este próximo Black Friday. Eh, claro, ¿qué, qué, tal fue tu, ¿Qué tal fue tu experiencia en, en este pasado evento? Pues, eh, como siempre, muy buena. Yo, yo realmente es que apenas me tengo que mover del sitio que tenemos ahí en, en Remo, ¿no? en, en la esquina izquierda superior. Eh, porque mucha gente viene al stand, al stand virtual, a, a hablar, a presentarse y, y pocas veces me tengo que mover. Ha estado muy entretenido, eh, siempre hay conversaciones muy interesantes y la verdad es que cada, cada evento que haces en networking cambia, porque no solo porque cambien los temas y las personas, sino porque incluso repitiendo los temas, los temas de los que hablamos eh, son diferentes. Muy entretenido, Emilio, la verdad, muy, muy dinámico, muy provechoso. Pues te quería, te quería preguntar acerca de, de una preocupación que había entre muchos de los asistentes por eh, los picos de tráfico que suele haber precisamente en Black Friday porque muchos de los comercios electrónicos estamos hablando de concentrar el 50% de todas las ventas del año o en algunos casos 30-40% en una sola semana o en prácticamente 24 horas. Entonces, claro. eh, ¿qué recomendaciones... A la gente que te preguntó precisamente por esos picos de tráfico, ¿qué recomendaciones haría a los e-commerce para sobrellevar esos claro. picos de la mejor manera? Bueno, pues eh, bueno, hay que tener en cuenta eh, tres cosas fundamentalmente, ¿no? Eh, Cómo está diseñado y desarrollado tu sitio web, eh, fundamentalmente por temas de optimización. ¿Qué significa esto? Significa que aunque estemos utilizando soluciones, pues desarrollo a medida o los CMS o gestores de contenido más conocidos como Wordpress, PrestaShop, Magento. Eh, al final son sistemas que tienen cuellos de botella en algún sitio, normalmente en la base de datos. Eh, no olvidemos que cuando tenemos en marcha un comercio electrónico hay una serie de módulos, hay una serie de funcionalidades que consumen mucho eh, escritura y lectura de base de datos al mismo tiempo. Eh, normalmente cuando hay mucho tráfico, bueno, cuando hay tráfico, y cuando este tráfico se va incrementando con un número de usuarios simultáneos, lo que, hace, lo, que, lo que se provoca son una serie de queries, de búsquedas lentas, que al final lo que van haciendo es ralentizar tu sitio. Eh, para eso hay que optimizar el código. Hay que optimizar el código y utilizar herramientas como caché, eh, bueno pues eh, minimización de, de contenido estático, CDN, todas aquellas soluciones que ayuden al servidor y a tu sitio web, en definitiva, que es lo importante, a que la carga sea menor. Eso por una parte, ¿no? Y hay una relación, además, en, muy directa entre el tráfico que recibes, lo que cada usuario genera de trabajo eh, al servidor, a la web. y Después, el producto de hosting que tienes debajo. Eh, sigue siendo una práctica muy común que muchos eh, clientes o mucha, eh, muchas tiendas online sigan utilizando productos que están más bien pensados para épocas en las que no hay picos de tráfico, como por ejemplo máquinas dedicadas o hosting compartido. Y es aquí donde tenemos que ser un poquito previsores y si somos conscientes que durante un periodo de tiempo determinado vamos a tener un tráfico mayor, lo ideal sería eh, eh, poner en marcha un, otro producto eh, de hosting que nos permita ser más elásticos en cuanto al número de recursos. Si, a todo, si juntamos estas dos cosas, como por ejemplo puede ser pues, oye, un hosting compartido potente, no el normalito o el más barato, o un servidor virtual o cloud, que te permita añadir recursos según los necesites. Si juntamos las dos cosas, una buena, eh, una buena optimización, o un, una web bien hecha, bien diseñada, bien programada y optimizada, y un buen hosting, el resultado pues, se traduce en una experiencia de usuario fantástica, que es lo que queremos todos para nuestros usuarios. Incluidos nosotros, los proveedores de hosting, que también el día de Black Friday tenemos ofertas increíbles y tenemos un montón de tráfico en la web. Y queremos el mismo resultado, es decir, que el usuario tenga una navegación rápida y eficiente eh, en nuestro sitio y que haga, pues el camino que nosotros le, le llevamos para que al final eh, consuma el producto. Esto es Esto es lo más importante y es una de las dudas fundamentales, Emilio. Pues con tu permiso eh, voy dando paso a Juan Diego Polo. Buenas Juan. Hola, muy buenas. ¿Qué tal Emilio? Hola José Ramón. Buenas, buenas. Hola Porque Hola, Juan. Eh, aparte de dar la bienvenida a, a Manuel por Facebook, a Sergio por Twitch. Mira, tengo gente por Twitch, eso es bueno. Y, <risa> y es que estoy intentando darle caña a, a, a la red social de los streamers, a ver, ¿quién, quién sabe que me conviertan en un streamer con tiempo. Y entonces, eh, una vez que voy dando paso a distintos a los distintos invitados, eh, que conste que os podéis rebatir, debatir entre vosotros sin cortaros. Entonces, Fantástico. Juan Diego, eh, tú, tú eh, eras eh, media partner de, del evento y, y yo soy muy fan de What's New eh, tu medio de comunicación digital, en el que hablas mucho tanto de la, de la actualidad, de todo lo que tenga que ver con marketing, redes sociales, nueva economía digital. Y quería preguntarte en sí, en general, cómo ves este Black Friday, porque eh, durante el evento se habló de algunos nubarrones, sobre todo por el, la temática de la problemática de stock, que, que una cosa es que los clientes van a tener muchas ganas de comprar, pero a lo mejor no hay productos para servirle sí. adecuadamente, pero en general a ti. Como eh, medio de comunicación y experto en, en todo lo que es negocio digital, ¿cómo ves, que se, cómo se presenta este Black Friday que se nos viene encima? Mira, eh, va a ser un Black Friday un poquillo especial. Todos sabemos lo que está ocurriendo con la falta de chips, ¿no? Todos sabemos lo que está ocurriendo con, con la PlayStation 5 que no sale, con la Xbox que no sale, con hasta el iPhone 13 está teniendo problemas de, de... Pero no solamente las grandes marcas, las pequeñas también están teniendo problemas de, de ese tipo. ¿Qué es lo que ocurre? Que muchos comerciantes no quieren perder la oportunidad y, ya te digo yo, no van a decir en su tienda que lo van a entregar extremadamente tarde. No lo van a decir. Van a decir, cómpralo y luego ya hablaremos. A ver... Como recomendación, son ya muchísimos años hablando sobre este tema. Hay que poner las letras muy grandes en ese aspecto. Hay que ser muy sincero con la gente, porque la gente que va a comprar en el Black Friday y solamente va a volver el año siguiente si ha tenido una buena experiencia. Porque si no ha tenido una buena experiencia, te va a tachar en la lista negra y va a decir este comercio nunca más y se va a ir pues, al Amazon de siempre. Entonces, si lo que queremos es recuperar ese comercio electrónico global, ese comercio electrónico de barrio digital, e intentar huir siempre de las mismas tiendas, que son una y otra vez siempre las mismas, tenemos que atacar de la única manera que sabemos, que es con la honestidad. Entonces, si no hay stock, si sabemos que hay problemas de fechas, si sabemos que hay problemas de chips y lo sabe todo el mundo, podemos decir, compra un cupón en Black Friday, por tanto, y después vamos a ver cómo podemos negociar ese cupón cuando lleguen los chips de Taiwán o cuando lleguen los suplementos los de donde sea. Pero si no se es transparente con ese tema del stock al principio, al cliente se lo pierde y el año siguiente de nuevo Amazon. Entonces ya no valen ahí las excusas de no a Amazon, no a Google, no, queremos comercio local. Para que el comercio local tenga fuerza, tiene que ser fuerza desde el principio y no podemos engañar a los usuarios. Eh, Qué bueno. porque me, sí, porque me, me, es que el usuario ya de por sí es bastante infiel, eh, tiene las redes sociales para quejarse, me veo más de una crisis de reputación eh, este Black Friday, la verdad. Eh, bienvenido, Carlos. Hola, buenas tardes. Muy buenas, Carlos. Pues como podéis ver los que estáis por aquí en el chat, eh, eh, vamos a tener un, un buen número de invitados e invitadas a este live sobre comercio electrónico y para ir cerrando el bloque de, bueno, para ir adelantando el bloque, todavía tenemos unos 10 minutitos, de, de Black Friday, pues contigo eh, que también eras patrocinador con Peicomet en, en el encuentro, quería preguntarte acerca de, de cómo pueden tener... Eh, eh, los clientes de estos comercios electrónicos que llegan al Black Friday la, la, la compra lo más segura posible, cómo se puede adquirir confianza con ellos para que compren de la manera más adecuada posible con nosotros y qué recomendaciones le harías tú a esos e-commerce que, que quieran transmitir confianza a sus clientes. Vale, pues a la hora de, de vender de una forma segura eh, yo no esperaría el Black Friday a tener las soluciones implementadas para ello, <risa> sino ya Tenerlo anteriormente eh, preparado, ¿no? Pues trabajar pues, con proveedores que tengan todas las licencias de seguridad habilitadas, eh, ir de la mano de un proveedor de pagos, porque al final les va a eximir de la necesidad de cumplir con normativas, etcétera, a la hora de cumplir con, con la seguridad de los datos, en este caso el de las tarjetas, eh, y rodearse de profesionales, ¿no? Y yo ha dicho una cosa, Juan Diego, que, que, que es totalmente cierta, que a veces. Eh, hay comercios que se pueden eh, obcecar en vender más, vender más, vender más, pero es que hay que vender mejor, ¿vale? Entonces, que una campaña que hagamos en, en Black Friday no se nos gire en contra y acabe siendo eh, una campaña que nos genere malas reviews o malos comentarios, que nos genere, pues yo que estoy en el lado de pagos, que genere muchos charbacks, que genere ruido, ¿vale? Entonces, es importante que, que, que estemos, seamos previsores, no esperemos al último momento... Yo llevo 15 años en el mundo del comercio electrónico. ¿Alucinaríais cuánta gente la misma semana de Black Friday viene a pedirte un TPV para vender online? Y dices, a ver, eh, tenéis que configurarlo, tenéis que montar toda la parte de experiencia de usuario y esperáis al último día para montar esto. Ostras, eh, esto no os lo habéis mirado bien, ¿no? Pues, Alucinaríais. Entonces, al final, mi recomendación es déjate guiar por profesionales. Hay empresas que te van a asesorar. Y te van a explicar cómo hacerlo bien, pero sobre todo tu enemigo es el tiempo. Entonces, eh, organízate para tenerlo eh, a tiempo eh, y poder salir con todas las garantías, ¿vale? Y sobre nuevos métodos de pago, porque el, entiendo que este año ha sido un poquitín el año de, de las criptomonedas, el año de que en Latinoamérica han habido nuevas formas de pago, que, que por fin ha habido una bancarización y, y que muchos nuevos sistemas de pago que en Europa, Estados Unidos, utilizamos hace muchos años, en Latinoamérica parece que están por fin extendiéndose, pero en, en tendencias a nivel global o, o nacional… Y ya... ¿Qué estás viendo? Sin, sin duda, ofrecer métodos de pago alternativos, ya no solo la tarjeta, es un camino para mejorar también esa conversión. ¿vale? Entendamos también que la dependencia de la tarjeta puede suponer que en un momento dado, si hay una caída de un sistema de pago, el que tu comercio sea capaz de ofrecer un pago alternativo para cobrar esas operaciones, te garantiza el poder cerrar ventas que de otra manera no podrías. ¿vale? Entonces, a nivel nacional, por supuesto, Bizum. ¿Vale? Que, que por fin tenemos en España un método de pago eh, alternativo que ha cuajado y que usan eh, muchísimos españoles, pero en el momento que sales a Europa tienes que ir a buscar eh, un proveedor que te otorgue pagos eh, que se puedan usar en otros países. pues si IDIL en Holanda, IROPEI en Alemania, etcétera, etcétera. Y como bien dices en, en Sudamérica pues pagos pues, como el boleto bancario o en, en Portugal multibanco, por ejemplo, que es un sistema de pago súper usado y para mucha gente en España es desconocido, ¿no? Entonces, poder ofrecer estos métodos de pago al final te va a suponer el, el poder mejorar esa conversión, ponérselo fácil a tu cliente para que pague con el método con el que está acostumbrado a pagar y luego pues tener un backup a la hora de poder eh, lanzar esa venta en el caso de que haya algún problema o alguna caída, ¿vale? Hay algunas tendencias que he estado viendo en, eh, últimamente en redes, como por ejemplo el utilizar, eh, el vender en, en streaming, en directo, y, y creo que lo estaba utilizando mucho en tiendas chinas, el, sobre todo el, el live, te hace el influencer de turno en live y empieza a venderte un producto. ¿Quién se me, se me anima de si eso va a llegar a nuestro mercado, si está allá? ¿Cómo lo veis? Bueno, es que eso lleva muchísimos años, pero como teletienda y de madrugada, o sea, eso mismo. <risa> lo que pasa es que te viene alguien que no es experto de nada a enseñarte un producto mientras canta y baila y la gente se anima y empieza a comprar. Yo creo que sí, funciona, siempre ha funcionado y siempre va a funcionar. Otra cosa es que no debería funcionar, pero eso es un tema más ético, más moral y ahí ya no entramos. Pero que te venga un influencer a enseñarte un producto y los seguidores lo compren porque... La cara bonita te ha dicho que sí, efectivamente va a funcionar porque el marketing funciona así, por desgracia. Mm. Mm. Eh, eh, José Ramón, eh, es, comentaba, difícil, es difícil no estar de acuerdo con lo que dice. Es que sí, comentaba, comentaba, eh. comentaba Carlos Sánchez de Paycomit que, que se tiene tendencia a organizar y plantear eh, el tema de métodos de pago, etcétera, demasiado tarde. Eh, desde Skyground, ¿qué os estáis encontrando en cuanto a demandas de nuevos e-commerce, alta de cliente? ¿Qué, qué se estaba rondando a nivel de, del hierro de, de los e -commerce? Bueno, lo cierto es que como los servicios de hosting en este sentido son muy a demanda, es decir, es, es prácticamente pedirlo y tenerlo, eh, eh, es cierto que durante la época anterior a, a Black Friday hay consultas a soporte de tiendas online, pero no, no siempre, es decir, no siempre se produce. Y y el resultado es que en alguna ocasión, algún, algún atendonamiento se pues, ha llegado tarde. Es decir, se da, se da cuenta cuando tiene un, un pico de tráfico o, o una cantidad de tráfico superior a la normal que tenía que haber hecho cosas antes. Pero esa desinformación es típica. Es con, lo mismo que le pasaba a compañero eh, con, con gente pidiéndole una semana antes o dos días antes un medio de pago o cualquier otra cosa porque eso es, una, eso es muy normal, eso es de lo más normal del mundo. Lo, lo que sí es cierto es que al final los poderes de hosting pues dotamos de soluciones para que, oye, si en un momento determinado eh, del, del Black Friday necesitas algo extra, pues se pueda habilitar. Eso sí, eh, se le hubiese ahorrado el, el ahogo, el, el susto y el, y el ver una web lenta o, o no verla si lo hubiese anticipado unos días antes, simplemente eso. Para eso están los productos cloud, virtuales en este caso, que pueden autoescalar automáticamente en caso de picos de tráfico, o, o poder cambiar de, de un plan de hosting compartido a uno superior, teniendo en cuenta que tienes una demanda superior. Si, son cosas que caen de cajón. A Carlos también le sorprenderá como a otros cuando se te lo piden el mismo día o el día antes. Pues claro, es que, ¿cómo no nos va a sorprender? Pues ocurre. Eh, ¿Qué le vamos a hacer? Lo que pasa es que en nuestro caso tenemos ventajas, Carlos lógicamente, implementar una forma de pago eh, requiere cambios en desarrollo, en diseño, en documentación, en información. Lo nuestro es mucho más sencillo. En este caso, eh, porque es otra cosa completamente diferente que no es comparable. Uh -huh. eh, Carlos, por alguien. Yo, yo les diría, perdón, eh, Emilio, yo les diría a los comercios que se están planteando hacer una campaña de cara a Black Friday, que, que esto es un poco como una maratón. Tú no puedes ir a correr una maratón porque sí, de un día para otro sin haber entrenado. Entonces es conveniente eh, revisar los parámetros del TPV, revisar, pues igual que deben mirar la capacidad que tienen de, de tráfico en la web, de tener tantos clientes al mismo tiempo, pues eh, el límite, que no existan límites de fraude para evitar eh, pues, el volumen de operaciones eh, desmesurados o o, no sé, que haya algún límite que les pueda perjudicar el día del Black Friday, salgan y digan, hostia, es que había un límite de 500 operaciones al día que como no habíamos llegado nunca, no nos lo habíamos encontrado, ¿no? Entonces, sales en Black Friday y te encuentras con este problema y, y ostras, tienes clientes que te quieren comprar y no, y no puedes vender, ¿no? Entonces, es recomendable revisar todos estos parámetros, tener en cuenta que pueden haber eh, filtros que son por seguridad del propio cliente que pueden perjudicarles negativamente el día del Black Friday si no los tienen controlados o los tienen deshabilitados. Vale, importante una, una última pregunta para ti, Carlos, porque eh, el método de pago eh, va muy intrínseco a los modelos de negocio, con lo cual, ¿qué modelos de negocio te estás viendo tú últimamente que están más en tendencia o que es más interesante empezar a seguir? Pues te voy a decir una cosa, a mí una de las cosas que más me, me sorprende son los negocios basados en eh, economías colabor colaborativas y rollo scroll, Marketplace están cada vez más en auge. ¿no? El, el Antes había más un comercio que era eh, seller, era retailer, y ahora hay un comercio que es más comisionista, más de yo pongo el, la plataforma y, y cobro mi pequeña comisión por cada venta que, que, que, o cada, cada pago que se recibe en esta, en esta plataforma, pero yo no soy el que da el servicio. ¿no? Entonces sí que es uno de los, una de las líneas de negocio que más se nos solicita últimamente, es la que está basada en, en economía scroll, ¿no? En, una cuenta que recibe los pagos y luego esos pagos se dividen entre diferentes comercios que son los que verdaderamente dan el producto o el servicio, ¿no? Yo creo que también a raíz de la pandemia pues ha habido mucho comercio local que se ha unido en plataformas digitales para poder seguir vendiendo a sus clientes y, y tienes pues ciudades, ¿no? Que han sacado plataformas muy locales o mercados que han sacado plataformas locales en este sentido y, y vaya, es uno, es uno de los que vemos que hay, hay más notoriedad a la hora de solicitar servicio. Muchísimas gracias, Carlos Sánchez, por tu apoyo al, al Word de Comercio Electrónico y por claro. compartir tus experiencias en este live. Nos vemos y que tengas un Black Friday muy movidito en positivo. Esperemos, esperemos. <risas> pues, a ver, bajando para abajo, eh, eh, Diego Polo, con What's New, ¿algún último comentario, algún consejo que quieras compartir antes de pasar de bloque? Sí, si hay algún, alguna tienda tradicional que piense que para hacer una tienda online y afrontar el, el Black Friday tiene que invertir millones o, o muchos miles... No es cierto. Que busquen a un profesional que sepa eh, cómo funciona el mundo de las tiendas online. Hoy en día ya hay soluciones muy asequibles, están muy preparadas, como comentaban en SiteGround. Existen políticas de caché muy, muy, muy efectivas. Existen sistemas de acceso a la base de datos temporal, de archivos eh, XML que, que agilizan todo el proceso. Hay muchas técnicas. Estamos en, una, en un sector extremadamente movido y no es tan caro. Con lo cual, si aún tienes una tienda tradicional y quieres moverte al mundo online, es un buen momento hacerlo por relativamente poco precio y eh, vale la pena porque después el, el fruto realmente es sabroso. Pues muchísimas gracias por apoyar el evento como Media Partner y nos vemos, espero que, que lo más pronto posible. Saludos. Eh, a quien sí que veo, es el martes que viene, te veo en, en, en el karting que vamos a cerrar para, para nuestro primer encuentro presencial juntos desde hace tiempo. Bueno, yo personalmente no voy a ir, pero va a ir alguien de la empresa, porque yo voy al día siguiente a Madrid. También, Emilio, hay casi llamar por un día. Si sí, no, pero, contaré con, voy a con perder, Ana de pero, con, sí, Ana es la ahí. que se nos ha apuntado. Pero Exacto. es que justo vengo de, de probar eh, los cochecitos del karting y. Oh, por Dios. Y, y uf, te, voy a, te voy a pasar un vídeo por privado, no, no, que, que, a que a los que estéis cerca de Madrid, os queráis desplazar a Madrid el próximo martes 19 de octubre, que, que si, pegáis, recomiendo. Y sois, si sois, si sois clientes de 6 le pegáis un toquecito a Moon, le decís sí, Moon, invítame, y estoy seguro que tú les invitas de buen grado, entiendo. Hombre, algo que se puede hacer, desde luego, pero que os lo recomiendo, bien, bien, bien. que es muy divertido, ya sabemos lo que es el karting, pero bueno, hacerlo en plan networking es todavía más interesante. Muy chulo, fue pues, una, pues, una experiencia muy bonita, la verdad. Muy pues divertida. muchísimas gracias por, por ayudarme a inaugurar este bloque de Black Friday y, y nos vemos la próxima. Chao, muchas gracias. Saludos. A ver, pasamos. Muy buenas, muy buenas, Ricardo. Muy buenas. Pues eh, perdona que te he tenido, te he tenido desde hace un buen ratillo ahí y te estaba viendo que teníamos nosotros pendiente internacionalización. Y es que recuerdo, eh, a ver, para mí, Ricardo, eres uno de los eh, profesionales que más generoso ha sido siempre con la competencia porque has siempre compartido muchísimos conocimientos de cómo internacionalizar. Me acuerdo hace un montón de años desayunando juntos a otros e-commerce cómo le, les daba los distintos países los costes que tú tenías, cómo hacer la mejor logística cuando en aquellos tiempos lo de hacer logística internacional era algo tremendamente complicado y era darte las gracias eh, a este live de Comercio Electrónico, muchas gracias por venir Pues muchas gracias a ti por invitarme <risa> eh, ¿qué, tal fue, ¿Qué tal fue la experiencia de, del último networking de Comercio Electrónico? Pues muy buena muy buena y, y te voy a decir eh, el motivo, es que nosotros, bueno, siendo una empresa muy pequeña, desde el primer día prácticamente, siempre hemos visto el, el negocio este como una cosa global, que el amigo Juan Macías decía que los negocios que salían de pueblos pequeños que solían ser más internacionales, según su opinión, no sé por qué, pero bueno, el, el tema que, que para nosotros el, el vender a todo el mundo siempre ha sido una cosa fundamental. Y, y uno de los. de las dificultades principales son los medios de pago. Y el otro día, gracias a ti, conocimos a, a, la, a los de PyCommerce que estaban ahí hace un momento, Carlos. Y estamos ahora mismo a ver, intentando integrar todas, todos los servicios que ellos dan. Para, para poder vender en todo, para poder cobrar en todo el mundo, porque todos, todos, todos los días del año se nos quedan pedidos de gente que intenta pagar y no pueden, pero tienen mm -hmm. dinero. O sea, eh, gente que incluso son clientes habituales y cada vez les cuesta más. Yo no sé, ponen más barreras los de los de RedSys, yo no lo sé. El caso es que no, que no, que no hay forma de de, de, de conseguir que, que, que paguen. Entonces. Pues, eh, pues tu, con, con tu permiso, Ricardo, es que eh, el, el, las llamaditas de fondo me están volviendo un poco loco. Y a Yami. A ver, eh, acabo, de, acabo de bajar del directo a Ricardo mientras soluciona los problemas de sonido. Buenas, Oscar. ¿Qué tal, Emilio? ¿Cómo estás? Eh, cuestiones del directo, eh, seas bienvenido <risa> a. Eh, eh, vuelvo contigo, Ricardo, en un, en, en, en un momentito. Eh, Cuestiones del directo y es que eh, acabo de pasar de Black Friday al momento de internacionalización, y con OnTranslation, pues desde luego lleváis muchos años ayudando a muchísimos comercios electrónicos a internacionalizarse. Eh, ¿En qué forma lo hacéis para aquellos que entendéis que nos conozcan? Eh, pues mira, justamente con, con, aquí con el compañero ¿no? comentábamos en la mesa, ¿no? Hace. Hace ya dos semanas, creo que fue. Eh, yo creo que un poco la clave es hacerlo eh, con una estrategia clara y, y hacerlo por países y, eh, y que no todo el mundo se piense que solo hay un servicio, ¿no? Que, que todo el mundo se piense, de, ah, tengo un millón de productos, esto me va a costar muchísimo dinero. Bueno, se, se puede hacer estratégicamente, primero para probar un mercado, utilizar un servicio más barato, como puede ser una postedición. Luego si ya sabes que ese mercado te, te está tirando, pues mmm, eh, utiliza otro servicio como puede ser un, una transcreación o una producción SEO. El tema es este, ¿no? El tema es saber exactamente qué estrategia seguir y cuándo, eh, cuándo utilizar un, un servicio u otro, ¿no? Y, y, y a qué país irte primero o a qué país irte después. Porque justamente lo estabais comentando en la, en la mesa de antes, ¿no? ...que yo creo que la gracia y un poco la diferenciación para no caer siempre en los grandes marketplaces... ...que no quiero decir el nombre, eh, esto, esto es precisamente la experiencia de usuario, ¿no? Y, y todo empieza y acaba pues justamente por eso, ¿no? Por los textos, por la imagen, ¿no? Que todo comunica. Pues mira, eh, voy a darle paso ahora sí. Buenas, Eduard. Hola, Emilio. ¿Qué tal? Va, sí, te veo y te escucho perfectamente. Llevamos tú y yo ahí un par de minutillos Peleándonos con el con el vídeo Me alegro que ya, ahora sí te podemos ver sí, Me veía en gris y digo, ¿por dónde es? Y he visto lo de los permisos al momento He activado permisos y listo Bien, pues yo creo que ahora Ricardo Sí que ha solucionado el problema del sonido Hola Ricardo No, no, no, no, no. de todo, no ha habido manera Hasta los Ricardo de la pared ah, vale. o sea, No hay forma pues, Así que ouch. Ouch. Es pues con, tu, con tu permiso te, te bajo Y nos vemos en el próximo live pues como quieras. No con, mil pero... per con, no, con mil perdones. Es que el, el sonido en, en un directo vale, siempre. Vale, parece es que no Ah, vale, vale, pues entonces eh, seguimos el de seguimos... No, no, no No hemos podido. No hemos podido. Con mil perdones, Ricardo. Nos vemos en el próximo live. Saludos. Ahora... A ver, mil perdones, mil perdones, esto ha sido una, eh, una nominación inmediata de la casa de, de Live. Eh, no, y la pena, la pena es que Ricardo, eh, que quede constancia, para mí es, es un profesional del comercio electrónico de los que pueden aportar eh, de una forma increíble. Entonces, eh, os comento y os pregunto, eh, ¿cómo... cómo ...elegir adecuadamente los países donde queremos eh, ir a, a internacionalizar. ¿Te animas, Eduard? Bueno, a ver, yo un poco trasladándolo al, al entorno, por decirlo analógico... ...yo creo que si no se tiene conocimiento del mercado, lo principal... ...es un poco revisar lo que hace tu competencia, si la tienes y está trabajando ese mercado... Y, y bueno, ver qué, qué estrategia están utilizando y un poco, básicamente lo principal es analizar el mercado al que quieres ir. Yo en mi caso, que actualmente pues estamos trabajando en un proyecto de internacionalización y de e-commerce, e ¿no? Realmente enfocado al B2B, tenemos experiencia en lo que el mundo analógico se refiere, tenemos claros los mercados a los que queremos acceder y entonces la idea es analizar... ¿Cómo tener un buen, una buena penetración en esos mercados? ¿no? Con lo cual el escenario cambia. Aquí conocemos a los clientes potenciales y, y el problema radica en, en cómo atraerlos hacia ti, ¿no? qué estrategias de marketing digital utilizar, ¿no? qué estrategia de tráfico o de canales de tráfico combinadas hay que utilizar para atraer ese cliente eh, de ese mercado. ¿no? Realmente, no sé si Óscar lo, lo ve igual, pero lo principal es conocer el mercado al que te quieres dirigir, ¿no? Realmente. Sí, totalmente. Sí, como lo, ¿no? ¿cómo, como lo ves? ¿cómo lo ves, Óscar? Sí, yo creo que es un poco eso, ¿no? Eh, y más hablando de marketing digital, no tienes que saber qué hace la competencia o para tirar por ahí o para diferenciarte totalmente, ¿no? Y decir, pues mira, ellos se van allí, pero yo me voy a ir aquí. Eh, o a lo mejor no, ¿no? Eh, yo creo que mucha, muchas veces desde, desde el e-commerce eh, se tiende a... Bueno, pues nos vamos a Portugal y a Francia por el tema de la logística, ¿no? De que uh -huh. es súper su, barato, pero es que no es tan sencillo, ¿no? Y a lo mejor meterte en Francia te vas a meter en un castillo eh, que está lleno de cocodrilos, ¿no? Por fuera, entonces, ojito, ojito con, con esto, ¿no? Porque a lo mejor lo que te sale más sencillo a nivel logístico... Eh, luego es más complicado a, a otros niveles, ¿no? Como por ejemplo a nivel de comunicación, ¿no? Que es, es un poco desde nuestro punto de vista. Pero sí, yo estoy contigo, jugar. Yo, a ver, sinceramente, a nivel de marketing digital, a nivel de enfocar el e commerce pues realmente cada país es un mundo, quiero decir, eh, los franceses son muy franceses, hay que dirigirse pues, a ese mercado como si fueses un francés más. En el momento que ven... ¿no? que eres un extranjero intentándoles vender o, o, o enseñarles algo, pues normalmente ya son reacios, por tanto, pues hay que adecuar. Además, a la hora de elegir el país, tener los aspectos logísticos, hay que saber cómo dirigirse correctamente a ese cliente, lo cual pues, hará que la experiencia de usuario de ese cliente sea más atractiva y se vincule más con tu marca producto, no realmente. Pues uh -huh. Al final, si tratas de hacer pues, directamente... Lo que estás haciendo en España, con una simple traducción, trasladarlo a otro país, ¿no? Pues difícilmente tendrás el gancho que, que estás teniendo en España. Es posible que lo tengas si, si, sin decir marcas, ¿no? Si eres Apple o Google, ¿no? Eh, es fácil que lo tengas aplicando la misma estrategia, pero, pero si analizas casos como, como el marketplace más grande del mundo, ¿no? y ves que, que están aplicando estrategias totalmente distintas en función del país y al usuario que se dirigen, pues entiendes que tú, siendo un pequeñito o siendo un e-commerce que, que va a nacer dentro de ese mercado nuevo, eh, pues tienes que adecuarte a ello, ¿no? Realmente. Total. Mm. Yo sinceramente, y... el primer caso que miro siempre es Amazon, ¿no? Entras en Amazon y ves mm. que Amazon portal inglés, portal español, portal francés, todos comunican algo diferente y de forma diferente, ¿no? Con lo cual, pues, como pequeñito has adecuarte a, a las necesidades de cada país. Pues si me permites, Eduard, porque dentro de las conversaciones que estuvimos teniendo tú y yo en el, en el último networking, eh, ¿Sí? eh, me comentabas acerca de que utilizabas analítica predictiva... Que, que utilizaba eh, algunas funciones de inteligencia artificial para predecir eh, uh -huh. cuánto ibas a, a poder comprar, a poder vender en el e-commerce a futuro para, para planificar demanda, para planificar uh -huh. stock. Eh, eso mezclado todo con internacionalización. ¿Cómo claro se, se mezcla ese cóctel? Yo, sinceramente, ahora mismo mi, mi ocupación principal, todo y ser experto y aplicar mi conocimiento a nivel de marketing digital y de e-commerce dentro de la empresa en la que estoy, mi ocupación principal es de International Business Manager. ¿no? Yo tengo ese foco internacional y cuando estamos desarrollando nuevamente un proyecto web con un proyecto e-commerce B2B, yo siempre estoy pensando en, en overseas, ¿no? por decirlo de alguna manera, en fuera de España, porque España no me compete a mí como negocio, no me pagan por ello. Y por tanto, eh, siempre estoy analizando nuevas cosas. Yo tuve la oportunidad de leer hace un tiempo un artículo de, de, de Naturitas que hablaban de, de una herramienta ¿no? muy interesante de, de una empresa que se llama Shimoku. Y en el último e-commerce tuve la oportunidad de, de estar hablando con una consultora, no recuerdo su nombre, que me explicó pues, realmente las funciones y, y la escalabilidad de su aplicación. Realmente lo encontré... Realmente interesante porque al final es lo que resulta más difícil, ¿no? Es analizar tu contenido, cómo navega tu usuario, qué interacciones hace con tu página web y a partir de aquí, a través de una herramienta de inteligencia artificial, pues cómo predefinir o permitirte, pues prever pues y anticiparte pues, a la demanda a la hora de proveerte logísticamente, etcétera, etcétera. Yo creo que eso es fundamental ¿no? hoy en día, y más en los tiempos que corren, con los problemas que tenemos de transporte a nivel mundial. ¿no? Por tanto, yo creo que, que es un, un enfoque que hemos de tener muy en cuenta. Yo sinceramente Tal y como me lo presenté, yo lo trasladé pues, a dirección de marketing para, para compartirlo y bueno, realmente se ve como interesante. No sé si finalmente lo aplicaremos desde un inicio, uh -huh. pero la idea es poderlo aplicar porque realmente me pareció una idea muy interesante. Pues te quiero pasar, Oscar, una pregunta que nos hace un habitual del live, Roberto Matera, eh, sobre precisamente posicionamiento en Google con internacionalización en e-commerce, que obviamente si no, eh, si no hacemos un buen marketing, haciendo un buen estudio de cuáles son las palabras más adecuadas, nos podemos acabar posicionando por absolutas locuras. Eh, uh -huh. ¿Qué recomendaciones puedes, puedes compartir? Eh, según vuestra experiencia desde los Translations? Yo creo que, que, que la clave un poco es justamente lo que, mmm, también como, como comentaba Eduard, ¿no? Primero, un briefing de marca para conocer muy bien el producto. Eh, si te lo vas a hacer tú, pues ya obviamente conoces tu propio producto, ¿no? Luego saber qué está haciendo la competencia y a partir de ahí eh, contratar a, a una agencia eh, que haga traducción SEO o transcreación, ¿no? Que es un poco el término. Eh, y que trabaje, trabaje con gente nativa para que pueda hacer un, un Keyword Research eh, desde cero, ¿no? Porque las necesidades y la intención de búsqueda de, de, un, de una persona en España no son las mismas que, que las de una persona en, en Alemania, por ejemplo, ¿no? Entonces, yo creo que, que ahí radica un poco la, la gracia, ¿no? Y eh, yo creo que es muy importante eh, contar con, con un Keyword Research eh, desde cero, eh, para, para, para saber exactamente cuál es la intención de búsqueda y poder eh, combinarla con tus características de tu producto. Y a partir de ahí, hacer una transcreación, ¿no? que sería una traducción más creación de contenido, donde incluir las palabras clave, ¿no? si estamos hablando de SEO. Y si estamos hablando de SEM ¿no? o, de, o, de, o de anuncios, pues hay muchas veces que es que hay que hacer anuncios de cero. Porque, porque, porque las la, la intención de búsqueda es totalmente diferente, ¿no? Entonces, traducir un anuncio que funciona en España eh, a Francia o Alemania o Inglaterra, pues habrá veces que funcione y habrá veces que no. Con lo cual, yo creo que lo importante para mí es mm, tener muy claro quiénes son eh, tus usuarios o tus futuros clientes extranjeros y, y cuáles son sus necesidades para poder combinarlo con tu, con tus productos o servicios. ¿no? Eh, Eduard, un último consejo para quienes estén escuchando acerca de una cómo hacer una adecuada internacionalización eh, y antes de pasar al bloque de atención al cliente. ¿Algún consejo que quieras compartir último? A ver, yo creo que lo principal es conocer o intentar conocer al máximo el mercado al que te quieres reflejar o al que te quieres dirigir. Después, ese usuario, tener muy claro quién es el... ¿no? dicho en marketing digital, ese buyer persona, ¿no? Y, y como decía Oscar o como apuntaba Oscar, ¿cuál es la intención de búsqueda? Que normalmente pues, no se parece en nada eh, lo que busca un francés, un español o un inglés. ¿no? A partir de aquí es adaptar el lenguaje, los contenidos, para intentar tanto posicionarte a nivel SEO como, como atraer y que tu cliente potencial tenga una experiencia satisfactoria por supuesto en un idioma culturalmente adecuado, ¿no? en un idioma local y a partir de aquí trabajar muy bien el tema de la logística, los tiempos de entrega en los países de destino, ¿no? porque al final pues vas a competir pues contra e-commerce que están ubicados en el mismo país y todo esto pues eh, ya lo sabemos, que los tiempos de entrega se tienen muy en cuenta a nivel logístico, a nivel a e-commerce, nivel e ¿no?, y, y eso puede favorecer a una mala experiencia de usuario, ¿no? realmente. Por tanto, serían conocer el mercado, conocer al cliente y adecuar los contenidos a, a, a ese cliente y a ese mercado. Y, por supuesto, toda la parte operativa, tenerla muy en cuenta antes de, antes de lanzarse a ese mercado, ¿no? Realmente. Pues muchísimas gracias, Eduard. Y más teniendo que me habías comentado que ibas muy justito de tiempo. Muchas gracias y nos vemos en el próximo networking. Saludos. Muy bien. Gracias, Emilio. Chao, y, y nos, quedamos, nos quedamos tú y yo, Óscar, porque querían terminar el bloque de internacionalización contigo remarcando lo que habías comentado de la importancia de conocer la cultura del mercado en el que vamos a entrar porque recuerdo una anécdota que comentabas de eh, lo importante que era para el público francés los apartamentos turísticos que tuvieran parking, ah, eh, vale. siendo, algo, siendo algo que... Eh, en otros mercados no tenían prácticamente una mayor importancia pero que era capital para enfocarse a ese tipo de público Sí, es eh, uno, algún... uno de los proyectos que, que llevamos a cabo cuando creo que estábamos hablando era en el live de SEO y de SEM, ¿no? Eh, sí. Nos tocó localizar o hacer una traducción SEM de unos anuncios de, de Google eh, y precisamente eh, mirando cuál era la intención de búsqueda de los usuarios franceses de ese segmento de la población, ¿no? lo que hablaba Eduard del Bayer de Persona, no. nos dimos cuenta de que, de que para ese tipo de apartamentos, que eran apartamentos familiares, con un... para un, una clase social un poco media-alta, eh, había muchas búsquedas eh, que, que, que buscaban apartamento en Barcelona con parking. Entonces, claro, ¿qué sentido tiene no poner justamente eso en en tu descripción del anuncio, ¿no? En tu, en tu título del anuncio, ¿no? Entonces, es por eso que, que estábamos comentando que con una traducción no basta, ¿no? Hay que hacer un servicio de transcreación, que es realmente, pues, incluir to, todos esos ítems, todos esos insights, ¿no? que, que descubres al hacer una búsqueda de palabras clave y al conocer muy bien qué es lo que necesita ese, ese usuario extranjero, ¿no? Así que eh, muchísimas gracias por compartir tu experiencia en internacionalización y, y nos vemos la semana que viene en el próximo Asterwork. Perfecto, Emilio. Muchas sal gracias. Sal Saludos. Y, y me quedo con vosotros porque vamos a dar paso a Daniel. Muy buenas, Daniel. Hola, Emilio. ¿Qué tal? ¿Cómo estamos? Buenas, porque con contigo eh, vamos a estrenar el siguiente bloque que es Atención al cliente en comercio electrónico. Eh, que muchísimas gracias por animarte a participar en este live. ¿Y qué tal fue el, el último evento con nosotros, con la Latina Vale? Estuvo muy bien, la verdad. Estuvo un poco perdido porque, bueno, ya sabéis que el e-commerce no es específicamente lo que hacemos en un training, pero la verdad es que muy productivo. Aprendí un montón y me dio pena que no pude entrar antes. Estuve 45 minutos tarde, entre algo así. Y bueno, pues me perdí bastante, bastante parte del evento. Pero, bueno, pues, pues eh, doy paso a la siguiente también invitada. Buenas, Marina. Hola, Emilio. Qué ilusión me hace estar aquí contigo y con, también y, con Daniel. Y a mí porque en realidad yo es que contigo te quería, te quería preguntar porque desde Bolsalea eh, estáis haciendo una, una atención al cliente eh, bastante especial, bastante eh, interesante, especializada en videollamadas, o sea, eh, que planteáis hacer, porque es que me, me, me marcó el, el comentario contigo, porque eh, habéis planteado, pues, incorporar eh, en la atención al cliente el lenguaje de signos, con lo cual es una atención al cliente profundamente eh, inclusivo, que, que entiendo que no tiene que haber muchos comercios electrónicos que te hagan una videollamada y que te atiendan por lenguaje de signos eh, y al mismo tiempo con subtítulos eh, simultáneos, eh, para quienes no conocen el lenguaje de signos. Con lo cual, eh, ¿cómo está siendo eh, vuestra experiencia en esta forma eh, tan inclusiva de atención al cliente? Pues en lo que refiere a la atención al cliente por lengua de signos, la verdad es que nos sorprendió mucho que, que somos el primer comercio electrónico español en, en incorporarlo y desde aquí animo a otras empresas a, a que lo incluyan en su estrategia de atención al cliente porque obviamente no no para ganar cuota de mercado, que las personas sordas es un 2,3%, que, que es que sí que son bastantes, pero no como un objetivo comercial, sino como un objetivo de, de hacer las cosas bien y justas para, pues, para todos por igual. Y, y bueno, pues, pues estamos muy, muy contentos porque la, la acogida ha sido pues, pues muy buena. Eh, simplemente el proceso es muy sencillo. El, el usuario entra en la web, pincha, tiene la, la acción de, de videollamada y, y bueno, pues nuestro compañero Eloy, que es conocedor de la lengua de signos, pues, pues puede atender de, de esta manera. Y luego también hay personas que a lo mejor no oyen, pero no conocen la, la lengua de signos. En ese caso tenemos la opción para poder, eh, pues igual que estamos ahora hablando nosotros, eh, que vayan saliendo aquí los, los subtítulos simultáneos. Y, pero realmente lo que es la atención por videollamada, a ver, esto lo incorporé primero eh, con la web pues, no fue o sea, ya por el 2010 ya lo incorporé eh, porque a mí siempre me ha parecido que la relación de pues un y comer un y comer no tiene por qué ser frío o sea un y comer eh, pues a mí me gusta mucho interactuar con, con la gente y, y yo creo que, que es importante a lo mejor no en todas las generaciones pero hay algunas que bueno las, como la mía, que sí que nos gusta interactuar eh, de manera un poco más, más directa y en nuestros productos que son eh, personalizados en la mayoría de las ocasiones. Oye, ¿estoy yo? Me veo sola. Ah, no, sí, vale. No, que me... Es que, es que, es que, <ríe> yo... es que como, como era interesante lo que aportábamos te he puesto en primer plano. Vale, disculpa, digo, pensaba que me había quedado. Y, y bueno, pues eh, entonces lo, lo que Ahora me he perdido. ¿Por dónde iba? Eh, sí, si no, Betón, mira, yo te quiero preguntar. ¿Valor reputacional eh, contante y sonante de tener una atención al cliente inclusiva? O sea, aportan beneficio realmente a la marca? Es que, eh, como te comentaba, no es un beneficio comercial, sino es un, un tema de accesibilidad, de que, que, que, que sea igual para todos. Mira, eh, uh -huh. o sea, realmente... Eh, no, no es por, por ganar clientes. Es que no nos cuesta nada. Es que no cuesta mm. nada ponerte la opción de videollamada con los subtítulos simultáneos y, y, y, dejar, y, y romper barreras de accesibilidad. No es por, por ganar más clientes ni por un objetivo comercial, sino mm. por... Y, Dani, eh, Daniel, te, eh, también con temática de atención al cliente, pero centrado en la parte que hacéis vosotros de on-training, eh, ¿cuál sería la mayor cualidad que debe tener alguien que se quiera dedicar de una manera profesional a trabajar en atención al cliente? Bueno, en este caso, yo lo que diría es la empatía, ¿no? Que muchas veces parece que, que tenemos que centrarnos en lo que vendemos o en lo que estamos ofreciendo, y nos olvidamos de, de la empatía y de la comunicación efectiva. ¿no? Yo creo que es muy importante escuchar, y escuchar no significa poner la oreja y que te cuenten lo que lo que te quieren contar, ¿no? sino hacer eh, incisos, preguntar y bueno, pues hacer una escucha activa de calidad. Yo creo que son estas dos las, las, bueno, las eh, habilidades más importantes de una persona que se dedica. Y Marina, según tu punto de vista, ¿qué cualidades debería tener esa profesional que se dedica a atención al cliente? Pues, o sea, eh, comparto con él el tema de la empatía, es muy importante, y, y que sea una persona, o sea, que no solo se enfoque en comunicar, sino que sí que, que, que se relacione de una manera personalizada, porque no para todos eh, es lo mismo. Y, y no simplemente sea responder dudas, sino... Eh, o, atender no eh, sino resolver sugerir ser como pues una ir de la mano eh... Sí, a ver, eh, ¿alguna, alguna recomendación para aquellos que, precisamente, aquellos e-commerce que están planteándose eh, cómo afrontar este Black Friday que viene, que viene bastante dentro de poco. Eh, ¿Qué recomendación haríais vosotros para aquellos e-commerce que quieran potenciar el área de, de atención al cliente? Daniel. Sí, bueno, yo lo que diría es que intenten personalizarlo lo máximo posible, ¿no? lo, que, lo que hablaba Marina también. Que es muy importante que cada persona que se acerca a tu negocio o a ti se sienta, bueno, que está siendo escuchado y que está siendo tratado de una manera única. En un momento con Black Friday, pues es un poco más complicado, lógicamente, porque tendrá una, una avalancha de compradores. Pero bueno, yo diría que en los casos de conflicto, en los casos de los que hay algún tipo de problema, pues que siempre estén ahí, que siempre puedan escuchar al cliente y darle una solución, insisto, personalizada. Todos nos entra la rabia cuando llamamos a una operadora de teléfono y, y no nos pasan con una persona jamás. Y, pues, y, ahí ahí. Y, y Marina, si alguien quisiera contactarte para preguntarte cómo ha sido tu experiencia de, de esta atención al cliente inclusiva y pedirte consejo, ¿cómo te podría conectar? Obviamente por la videollamada, nos puede contactar cuando quiera, por WhatsApp, bueno, nosotros también en la atención al cliente también tenemos Tele, Telegram, porque como sabéis hay mucha gente que, que reacia también al uso de WhatsApp y Telegram como se supone que está más encriptado, también lo hemos incorporado por email, por, la, por las redes sociales, estamos en todas, incluso en TikTok, así que hay un montón de maneras, como quieran. Pues Marina, eh, muchísimas gracias por tus aportaciones y, y, y, y darte, darte la enhorabuena por lanzarte a plantear una forma de videollamada primero hace 10 años y seguro de una forma inclusiva con lenguaje de signo, que no me lo había visto nunca y cuando me lo comentaste me quedé diciendo, me quedé un poco loco. O sea, que <risa> Muchísimas gracias y enhorabuena por lanzarte. Muchas gracias a vosotros. <risa> saludo. Saludos. Saludos. Y, eh, Daniel, por terminar el bloque de atención al cliente que vamos a pasar a infraestructura en e-commerce, ¿algún último consejo rápido que quieras compartir antes de, de avanzar al próximo bloque? Bueno, yo retomo un poco la, la pelota del tema de la internacionalización, ¿no? que, que antes Oscar lo, lo avanzaba. Y nada, simplemente pues que... Pensemos siempre que hay que, que hay que trabajar este tema, que hay que trabajar la comunicación y que siempre que vayamos a otro país o que siempre que nos vayamos a comunicar con gente de otras culturas, pues intentemos un poco trabajar en qué valores hay en esa sociedad, qué idiomas se hablan y formar a nuestro equipo sin no es a seleccionar directamente personas que, que conozcan los valores y la cultura del lugar, ¿no? Yo creo que, bueno, un poco el aporte que puedo hacer a nivel de atención al cliente, pues... Lo dicho, empatía, soft skills y, y formar al equipo. Yo tiro barro para casa, pero es que creo que la formación es, es la manera esencial de, de que el equipo pueda comunicarse. En e-commerce pequeñitos, pues, muchas veces tenemos poca gente y no podemos contratar a alguien que esté 100% en atención al cliente. Entonces, bueno, pues, formando a alguien que tenga, que tenga habilidades de otro tipo, con poca formación y muchas ganas, se pueden conseguir grandes logros. Y bueno, yo creo que es un de, de lo que Pues muchísimas gracias, Daniel, por participar en el bloque de atención al cliente. Y nos próximo, nos vemos en el próximo evento de la Ardino Valley. Por supuesto. Gracias, bueno, saludos. Muchísimas. Pues eh, pasamos al siguiente bloque con Chechu Velayos. Muy buenas. Hola, buenas, Emilio. Buenas, bienvenido por, por, por la actividad, gracias por, por el apoyo como patrocinadores del de, de último Afterwork Work de Comercio Electrónico. Y ¿Qué tal fue la experiencia? ¿Cuál fue tu feedback de las conversaciones durante el evento? Pues la experiencia fue muy buena y hubo conversaciones muy interesantes, eh, saltando de un tema a otro al final, porque aunque las mesas tienen una temática, pero al final la, la conversación va derivando. Y, y fue muy interesante, sobre todo acabamos hablando de, de la política Amazon y, y cómo los usuarios ya se sienten identificados con la política Amazon en lo que se refiere a garantías y demás, y cómo dentro de las posibilidades había que, que trabajar para, para ser eh, parecidos a ellos en, en, en otros e-commerce. Entonces, eh, eh, te quería preguntar acerca de, de seguridad. Eh, ¿Cómo, ¿Cómo estás viendo tú el, el tema de los comercios electrónicos a nivel de confiabilidad eh, respecto a los próximos tiempos que nos llegan de, de Black Friday? O sea, ¿están haciendo bien su, lo que es su infraestructura tecnológica? Eh, ¿Cómo estás viendo el mercado? Pues eh, cada vez yo creo que estamos en un sistema más maduro y, y evidentemente... Eh, nos preparamos mejor para, para eventos como puede ser Black Friday. Eh, desde, desde el punto de vista de seguridad que, que me comentabas, cada vez es más importante porque los ataques pues, cada vez están más en el día a día y cualquier tipo de tienda, sea grande, sea pequeña, eh, recibe ataques y hay que estar preparados para ellos. Al final, para prepararte para eso es tanto la parte de tecnología como, como trabajar también la parte de proveedor que, que nos da soluciones para, para ello. Y creo que cada vez es más importante, cada vez vemos más temas de certificaciones y de gente que se prepara para ello y que trabaja intensamente la parte de seguridad. Eh, hablamos al principio en el primer bloque sobre Black Friday de unos picos de tráfico y de consumidores que no puede fallar el comercio electrónico eh, y en ese aspecto te quería preguntar cómo es de importante el uso de un CDN para un e-commerce y para quienes no conozcan ese término qué es exactamente un CDN y cómo les puede ayudar Pues un CDN para que nos entienda todo el mundo al final es un, una red vale, que nos, nos ofrece un proveedor con terminaciones en, en muchos puntos de la geografía de, de universal y permiten que el usuario llegue de una manera más rápida a tu, a tu web, a tus recursos, a tus imágenes, a todo. Al final se traduce en mejorar la experiencia de, del usuario, en mejorar los tiempos de carga y todo eso está vinculado a muchas de las cosas que habéis hablado hoy, como puede ser internacionalización, como puede ser tema de SEO, eh, porque mejoramos el tiempo de, de carga, mejoramos la respuesta, mejoramos la experiencia de usuario, mejoramos también los rates que luego podemos recibir. Entonces, el, el utilizar un CDN hoy en día es importantísimo. Y si hablamos desde un punto más técnico, tiene eh, otra componente importante, pensando en cosas como el Black Friday, eh, es la, la carga que va a liberar a nuestra propia infraestructura. ¿vale? Al final el CDN normalmente es un servicio que contratamos a, a un proveedor concreto, pero no son nuestros propios servidores. Eh, toda esa carga, todas esas respuestas que hacen los CDNs que normalmente hacen, eh, actúan como capa de caché, eh, pues eh, es carga que estamos liberando de nuestros servidores. Evidentemente en picos de tráfico como Black Friday, que pueden ser de por 2, por 5, por 10 en, en muchos casos, eh, toda la carga que quites a tu plataforma pues es interesante, sobre todo cuando hablamos pues, de contenido estático como pueden ser las imágenes de los productos de, de cualquier tienda online. Eh, recuerdo que en, en el networking el debate estuviste hablando en la mesa acerca de nuevas tecnologías como los Kubernetes y que estaban teniendo un cierto impacto en el comercio electrónico Para quien no conozca esta nueva tecnología, ¿en qué consiste exactamente? Bueno, al final es un paradigma completamente nuevo Nuevo, lleva funcionando unos cuantos años, pero, pero sigue siendo nuevo y una tecnología muy joven eh, basada en la tecnología de contenedores, ¿vale? Al final Kubernetes no deja de ser un, un orquestador para que todo lo que son contenedores eh, podamos desplegarlo a nuestros sistemas de, de los diferentes entornos de producción como, como otros entornos que podamos tener de, de pruebas o, o de QA. Eh, entonces, lo que hacemos con, con Kubernetes no es ni más ni menos que mejorar todo el ciclo de desarrollo y hacer que sea muy parecido en, en todas las etapas de, de el desarrollo está teniendo un impacto muy grande, eh, cada vez es mayor, eh, posiblemente en la parte pura de e-commerce, lo que son las tiendas online típicas, puede ser un Magento, un PrestaShop, un WooCommerce, eh, el impacto está siendo un poco menor. Eh, pero si sí en todo lo que hay alrededor de un e-commerce, todos los servicios que se despliegan, que no solo es la tienda online, sino todo tema de, de capas que podamos tener, de back-office, de análisis de datos, de, de muchas cosas, al final cada vez más todos esos desarrollos que se van haciendo en, en, en una empresa de e-commerce se despliegan sobre Kubernetes. Y también eh, comentabas antes, eh, comentaba la primera pregunta acerca de, de seguridad, confianza. Pero imagínate que llegamos al momento de Black Friday, eh, picazo de tráfico y que la web que se nos cae, que se nos cae, no tenemos la estructura o a nivel de servidor o a nivel de, del software que estemos utilizando la plataforma y hay una incidencia grave y qué se debe, cómo se debe y qué se debe hacer en una situación así. Bueno, pues ahí hay dos aspectos que, que son dependientes de, de cuál sea el origen. Si el origen es que realmente la, la, la plataforma no se ha preparado, pues lo que hay que hacer es trabajar en ella, trabajar siempre con sistemas automatizados. El, el cloud hoy en día nos da unas soluciones muy importantes para, para que sea más fácil el poder escalar, el poder desplegar muchos servidores muy rápido. Todo ello si lo hacemos pues con con control de código y de manera automatizada, podemos hacer que nuestra plataforma esté preparada. Si a ello añadimos capas de, de caché, capas de CDN, como decíamos antes, pues vamos a ser capaces de, de, de evitar eso. Y luego hay otra parte, es cuando el problema ya no es nuestro, nosotros no nos hemos preparado bien, pero hay incidencias, con por ejemplo, con un proveedor. Pues ayer tuvimos un caso con un proveedor de, de internet muy, muy conocido en Europa, el más grande de Europa, de hecho. Eh, y cientos de miles de páginas en todo el mundo, pues caídas. En esos casos, si es una cosa más o menos rápida como sucedió ayer, una hora, pues a lo mejor no aplica. Pero en casos como, como vivir este año con, con temas de incendios y similares, pues hay que tener un plan de disaster recovery que nos permita de manera rápida, dentro de, del momento de cada e-commerce y del, del crecimiento que tengas y el impacto que tiene en tu negocio, tanto a nivel de negocio puro como a nivel de imagen, que al final es una cosa menos cuantificable, pero igual de importante o más, eh, el poder trasladar tus sistemas de manera rápida a, a otro proveedor o al mismo proveedor en otra región o, o algo similar. Eh, por cierto, en copias de, copia de seguridad, eh, ¿cuál sería la, la política más saludable, sana que, que puedas recomendar? Pues, a ver, no hay, no hay una política que digamos que es la ideal porque depende de muchas cosas en cada negocio, incluso hay negocios que están regulados y que, que tienen que tener unas políticas de backups establecidas, por ejemplo, cuando hablamos de, de, del mundo de banca o del mundo fintech, está el Banco de España que te exige ciertas cosas, ¿vale? O, o el Banco Europeo, eh, pero yo siempre digo que como poco hay que tener... Eh, tres niveles de backup. ¿vale? Uno es la copia local, normalmente en tus propios servidores donde estás trabajando. Eso te permite recuperar algo de manera rápida ante, ante un error humano o ante algo que ha sucedido normalmente eh, ejecutado por, por un humano o por un sistema de automatización con algún error. El segundo es, dentro de esa infraestructura, tener una, un, un segundo backup, ¿vale? donde sí que tenemos un rotado ya de varios días y nos permite ir hacia atrás. Y por último, y muy importante y relacionado con el tema del disaster recovery que decíamos antes, eh, tener un tercer nivel de backup en, en un sitio ajeno a nuestra infraestructura principal, en otro proveedor, en, en, en, en un servidor remoto, eh, que no tenga nada que ver con, con la infraestructura donde normalmente está funcionando nuestra, nuestra plataforma de e-commerce e y, y que nos permita ante una catástrofe, pues eso, de pérdida de servidores o de, o de pérdida de, de volúmenes de datos y por tanto eh, impacto muy grande en el negocio nos permita recuperar el servicio a partir de esos backups eh, es el tercer nivel es el que muchas veces se descuida y porque parece que nunca va a pasar nada pero al final las cosas pasan las cosas se rompen y, y nos puede salvar el la, puede estar ahí la diferencia de entre que una empresa cierre o no eh, muy en la línea de lo que estás comentando, Roberto Matera, te pregunta si merece la pena tener un cloud propio, aunque solo sea para tener a nivel de backup. Pues yo a día de hoy creo que en general, eh, como todas las excepciones, no tiene sentido tener eh, hardware propio ¿vale? y, y administrar tus propias máquinas, tus propios servidores. Hay muchos proveedores de, de muchos tipos y, y no tiene mucho sentido eh, bajo mi punto de vista. Eh, tú puedes tener tu infraestructura principal, por ejemplo, en Amazon y tener eh, unos sistemas de, de copias o de, o de redundancia de esos backups en, en un proveedor muy económico como puede ser un Hedner o te utilizar un proveedor como puede ser aquí en España, StackScale, con cloud privado y llevarte las copias a Amazon S3, ¿vale? De, de los backups. Eh, el coste va a ser mucho más pequeño siempre que el tener tu propia infraestructura en la que tienes que gestionar eh, que si se rompe un disco, que si un, un latiguillo de red falla… Eh, que se ha pagado el aire acondicionado, etcétera, etcétera. Mi recomendación a día de hoy va a ser siempre eh, utilizar servicios profesionales, eh, ya sean eh, de, de proveedores top, como pueden ser los tres grandes del mundo cloud, como otros proveedores que ofrecen también muchas soluciones y a veces incluso mejor soporte. ¿Cuál sería el, el core del valor añadido que más puede ofrecer SDR Sistemas? Pues, fundamentalmente, yo siempre digo que nuestro, nuestro valor añadido es eh, cuando tú tienes, hablamos, por ejemplo, de e-commerce, tú lo que tienes que hacer es llegar al usuario y venderle eh, No te tienes que preocupar de las máquinas, de, de, del escalado, por ejemplo, que hablábamos hace un momento. Entonces, el poder delegar eso y dedicarte a sacar producto, a mejorar tu, tus desarrollos, eh, tu velocidad de carga de tu web, eh, poder trabajar desde el punto de vista de, de marketing, de cómo funciona un usuario, es, es lo interesante. Entonces, trabajar en, en las máquinas, en, en mejorar eh, cómo se monta un disco duro cómo no se monta o, o cómo funciona el Kubernetes que hablábamos antes, pues, pues mm. no te aporta nada. delegado en, en una empresa como nosotros, que es lo que hacemos, ese es nuestro negocio, nosotros no hacemos otra cosa y, y dedícate a aportar valor a tus usuarios y a, y, a, y a vender más cada día. ¿Para contactaros y entrar en contacto con vosotros? Pues bueno, conmigo directamente en, en Twitter es muy fácil, chechubel, con, con TX, eh, chechu. Y si no, pues directamente, arroba STR Sistemas, eh, es el Twitter de, de la empresa y es lo más rápido. Pues muchísimas gracias por apoyar como patrocinadores este encuentro de e-commerce y nos vemos pronto. Muy bien, muchas gracias, Emilio. Hasta la próxima. Saludos, hasta ahora. Eh, y eh, después de Infraestructura para e-commerce vamos a pasar a marketplaces. Eh, muy buenas, José, seas bienvenido. ¿Qué tal? Muy buenas. ¿Cómo estamos, Emilio? Buenas. Tienes tiene un proyecto realmente muy bonito y que, y que merece la pena ser conocido. ¿Nos hablas un poquitín acerca de él? Sí, claro. Bueno, yo junto a, junto a mi socio Carlos Martín, eh, desde hace aproximadamente un año fundamos Spainity y, bueno, tan solo un año de vida ya somos el marketplace de productos españoles más grande del de, mundo, con más de 20.000 productos de 16 categorías diferentes. Y, bueno, básicamente decidimos crearlo a raíz de que nos dimos cuenta de que había productos de todo el mundo para los españoles. y Nosotros queremos todo lo contrario. Queremos productos españoles para todo el mundo. Proyecto realmente muy bonito. Eh, ¿Cómo está siendo la internacionalización? Pues bueno, eh, a día de hoy eh, aproximadamente el, entre el 27 y el 29% de los pedidos ya son pedidos internacionales. Sobre todo es cierto que los eh, países con los que más transacciones estamos teniendo son Polonia, Italia, Países Bajos muchísimo, muchísimo y luego, eh, y luego eh, también Italia. Pero sí que es cierto que, por ejemplo, sobre los países vecinos, eh, Portugal y Francia, honestamente, están habiendo bastantes poquitos pedidos, pero el resto de Europa, sobre todo en estos países que te acabo de mencionar, eh, bastantes pedidos y bastante interés por los productos españoles, que España es mucho más que gastronomía. Mm. Eh, te quería preguntar, eh, para hacer atractivo al cliente un marketplace, ¿qué beneficios se le tiene que ofrecer? con respecto a otro tipo de plataformas y otro tipo de, de servicios que no podemos encontrar en Internet. Claro, pues digamos o sea, va, que a para, día de hoy va. yo creo que todos los usuarios Sí, dime, dime, disculpa, te perdona, escucho. Sigue sigue, sigue, sigue, sigue, perdona, perdona. Ah, vale, es que creo que había un poquito de retardo. Pues nada, te decía que yo creo que todos los usuarios de hoy en día tienen a su disposición en la palma de su mano eh, comprar cualquier producto desde cualquier página web. Eso es cierto. Nuestro principal valor añadido es que dentro de nuestra plataforma solo hay productos made in Spain. Solamente colaboramos con empresas españolas que distribuyen producto nacional. Por lo tanto, cualquier producto made in Spain que os podáis imaginar, nuestro lema es que si es español está en Spainity. Por lo tanto, nuestro principal valor añadido es, en primer lugar, eh, cara hacia los clientes, darles esa seguridad y darles ese valor añadido de que... Eh, Estamos unificando todo el comercio nacional en una misma plataforma para que dentro de nuestro marketplace tengan a su disposición cualquier tipo de producto nacional. Y luego hacia los vendedores, oye, pues que puedan diversificar sus canales de venta desde un canal único y exclusivo, Made in Spain, en el que solo van a compartir escaparate con otras empresas que cumplen estos mismos cánones y que fabrican bajo sus mismas condiciones. Para quien se quiera montar un, un marketplace eh, que tenga éxito, ¿qué factores debe cumplir para, para que eh, tenga el beneficio del público? Pues en este caso, a donde está algo realmente complicado es en conseguir un equilibrio entre cantidad de vendedores... Y cantidad de clientes. Es decir, eh, donde estuvo realmente lo complicado cuando nosotros montamos la plataforma, más allá de los temas legales y más allá de, de todos los temas técnicos, que ya es un mundo completamente aparte, fue en conseguir este... este equilibrio, Es decir, carecía de sentido decir, tenemos una plataforma con un millón de usuarios, por ejemplo, pero solo tengo 300 productos para ellos, siendo un marketplace sería muy pobre, o tengo un millón de productos pero solo tengo 150 usuarios. Por lo tanto, ese equilibrio para que este ecosistema digital de marketplace funcione es imprescindible. Necesitas tener la máxima variedad posible para contentar al máximo tipo de público posible ya que la diferencia entre un marketplace y un e-commerce habitual es que un e-commerce puede estar perfectamente segmentado para un solo tipo de producto, para una sola marca, pero un marketplace eh, por lo menos en nuestro caso que somos un marketplace generalista, es decir, tenemos cualquier tipo de producto siempre y cuando sea made in Spain, siempre y cuando haya sido fabricado dentro de nuestro país y queremos exportarlo a cualquier parte del mundo, en este caso a día de hoy toda la unión europea pero bueno siguiendo con tu pregunta el objetivo es ese conseguir el equilibrio de disponer de la máxima variedad posibles de tipología de eh, productos para conseguir la mayor cantidad de usuarios totales y así poder contentar a ambas partes tanto los vendedores que se asocian a tu plataforma como los clientes que compran en ella y hacen que tenga vida mm. es, eh, eso SMS, es CMS, eh, plataformas que nos ayuden a montar páginas web, comercio electrónico, pues hay un, una miriada y, y son software muy establecidos. Pero no conozco eh, tanto el software de, y plataformas de marketplaces. ¿Cuáles serían las plataformas más habituales, más conocidas? Pues en este caso, te digo, nosotros nos encontramos precisamente con el mismo problema. Es decir, para que te hagas una idea, nosotros tenemos... Eh, todo lo que se ve por fuera de nuestra plataforma, de Spainity.com, nosotros tenemos lo que es el negocio dividido en, en dos partes, ¿no? Lo que es por delante, que es lo que ven todos los usuarios, eh, está eh, creado con Shopify. O sea, lo que es nuestro e-commerce por delante es un Shopify normal y corriente. Es decir, uh -huh. nos dimos cuenta que para qué vamos a invertir recursos en hacer un e-commerce distinto cuando haya plataformas de e-commerce muy sencillas y con una usabilidad muy alta. Perfecto. ¿Dónde está realmente el valor añadido de...? un marketplace es por detrás. Es decir, en nuestro panel de control, concepto multivendedor para que centenares de tiendas de forma simultánea puedan subir sus propios productos, 24-7 y sin tener que depender de ningún, de ningún soporte. Realmente nosotros no encontramos ninguna plataforma de multivendedor que se adaptara a nuestras necesidades y por ese motivo tuvimos que contratar a un partner tecnológico que desafortunadamente no es español porque no encontramos ninguna empresa española que pudiera cumplir con todas estas características, ojalá, esa fue nuestra primera intención, eh, que nos desarrollara a nos desarrollará completamente a nuestra medida todo lo que nosotros necesitábamos. Por lo tanto, eh, por delante trabajamos con Shopify, lo que es un e-commerce normal y corriente, pero lo que es nuestro panel de control interno eh, fue todo construido desde cero mediante un partner tecnológico. pues Muchísimas gracias, José, por compartir tu experiencia en Marketplaces con Spenity y nos vemos en el próximo networking. Muchísimas gracias a ti y muchas gracias a todos por haberos unido. Hasta luego. Muchas gracias, saludos. Y pasamos con Alicia Zurita. Muy buenas tardes. Hola. No sabía que pasaba Hola, ¿Qué tal? Eh, sí, sí. sí, es que eh, el siguiente bloque que teníamos previsto, el compañero que venía no, no, no había aparecido. Y me digo yo, eh, el B2B no quiero que sea el último bloque que toquemos porque parece como el pequeño patito feo del comercio electrónico cuando en realidad mueve cantidades económicas realmente muy potentes y, y para mí eh, el tema del B2B es un tema que, que está demasiado todavía demasiado poco considerado. Entonces, si me permites, si me permites que, que entremos en que entremos en, en, en temática, eh, ¿cómo es lanzar una marca de producto físico con una estrategia eh, B2B que en medio de un confinamiento que fue que fue vuestra experiencia? Sí, totalmente, porque eh, bueno nosotros tenemos un modelo de negocio muy tradicional, ¿no? Nosotros producimos producto y, y lo distribuimos a través de todo el mundo, ¿no? Sobre todo, eh, bueno, tanto en offline como en online. Yo creo que se retroalimenta, ¿no? Este, esta estrategia de, de distribución, pero bueno nosotros nuestro expertise inicial era esa distribución en offline. Eh, ...con perfil internacional, ¿no? Entonces, claro, ¿qué pasa? De repente bloqueo de todo, porque fue recibir sí. nuestro primer... Eh, nuestra primera producción la recibimos la semana que se decretó el estado de, alar de alarma. Entonces, fue... De repente, pues nada, vamos a pivotar online, que era nuestro, nuestro siguiente paso. Empezábamos al revés que todo el mundo. Y entonces, nada, pivotamos... Y la verdad es que nos dio la oportunidad de, de, de quizás aterrizar muchísimo más nuestro costo de persona porque, bueno, había algún detalle o había hipótesis que, que en un lineal siempre es más complicado contrastar, ¿no? Y así lo hemos contrastado muy bien. Eh, nuestro producto, como sabes nosotros estamos en la categoría de lubricantes personales y eso fue así en el confinamiento, entonces, bueno, pues en ese sentido sí nos benefició y además nos benefició porque como fue noticia en muchas partes, ¿no? que de repente se empezaron a vender muchos lubricantes y preservativos y tal, pues nuestro cliente objetivo en B2B se lanzó y luego es verdad que todo el mundo se ha preparado mucho más para on, para online entonces bueno pues nada buscando herramientas nosotros tenemos una web muy sencilla porque nuestro nuestro core business ahora mismo no es el e-commerce sino el b2b entonces tenemos trabajamos con shopify realmente es un catálogo para llegar a esos departamentos de compra y, y, nada, luego con Holder, pues la verdad es que nos funciona muy bien para, para, para que los propios clientes tengan su espacio en, en nuestra tienda, ¿no? Y, nada, eh, desarrollar muchas herramientas, eh, darnos toda la visibilidad que podemos, porque ahora os cuento un poquito de eso, eh, uh -huh. la que podemos, y, y desarrollar herramientas para que nuestros clientes B2B eh, bueno, pues vendan. ¿no? Sí, porque precisamente el tema de visibilidad, eh, todo parece que está eh, marcado a nivel de influencia, a nivel de medios digitales, a nivel de compra publicidad, muy marcado para enfocarse en el B2C. Pero claro, cuando tienes que enfocarte a, a conseguir clientes B2B, donde un solo cliente puede marcar la facturación, pero también es un cliente que hay que convencer mejor, pero es muy de nicho. ¿En qué medios digitales, cómo, eh, eh, cómo alcanzáis la visibilidad adecuada en un e-commerce B2B? Bueno, a nosotros, nosotros tenemos cuatro patas. Lo que mejor nos funciona siempre en B2B, desde luego, es eh, LinkedIn y toda... Todas las relaciones públicas que podamos hacer a través de, de corporativo, ¿no? de prensa, de relaciones públicas, de PR que hacemos eh, con medios, bueno, pues siempre económicos, de emprendedores y tal. Y luego mucho networking, porque yo, yo no sé si esto tú lo sabes, Emilio, pero yo en medio del confinamiento, en, en un evento tuyo, que participé, conocí a mi primer inversor. Ah, no enhorabuena, no enhorabuena, sí. me, da, me da una alegría. Sí, sí. A Tom Horsey. Le conocí ahí y cerramos buen, la operación. Buena, buen amigo hace 15 años y gran profesional, Tom Horsey. Sí, sí. Y la verdad es que, bueno, todo ha ido funcionando muy bien. Pero, pero al final, darte visibilidad siempre a través de, de, de medios profesionales, ¿no? Que puedas llegar mm. a ese B2B eh, al final es LinkedIn, podcast, mucho networking y, y PR, ¿no? Y luego, ¿qué nos pasa a nosotros? Nosotros tenemos una complicación muy grande, ¿no? Porque no podemos hacer grandes campañas en las que podamos captar eh, indirectamente porque, claro, nosotros también tenemos que posicionarnos como marca para atraer todo ese B2B. Pero para nosotros es muy complicado porque... Eh, las redes sociales, Facebook, incluso Google, eh, Instagram, mete todo en un saco el porno con los productos de consumo que tengan que ver con el sí. placer. Entonces, Ten en cuenta, estamos, estamos en streaming en directo, mejor no por, mejor no por. Vale. Que estamos, que estamos todavía a tiempo de que nos censuren el canal. Vale, entonces, bueno, pues como nos meten en el mismo saco es muy complicado, ¿no? es muy complicado hacer campañas de publicidad. Entonces, nosotros a través de nuestros propios eh, clientes, pues por ejemplo, Druni, ¿no? Que es una cadena de perfumerías, la mayor cadena de perfumerías que hay en España. Pues su comunidad es nuestro target totalmente. Entonces, a través de su comunidad, nosotros vamos posicionando nuestra marca también, ¿no? Y vamos creando nuestra propia comunidad. O, no sé, Mi Pharma, bast bastantes clientes nuestros. Uh -huh, Pero es verdad uh -huh. que es... Es sorprendente cómo las redes eh, están tan así, ¿no? Y, y, y luego con productos de consumo, pues los mezclan tanto, ¿no? Y, y te impiden eh, publicitarte, ¿no? Y te, te quería preguntar para ir terminando nuestro bloque de e-commerce B2B, por cierto, totalmente de acuerdo en, en, entre LinkedIn, podcast, eh, totalmente de acuerdo en cuál es el lab, eh, mucho PR eh, y mucho networking en el acercamiento para el B2B. Y para acabar, te quería preguntar en los negocios B2B, eh, ¿cómo está afectando la conciencia ecológica, la responsabilidad social corporativa y empresarial? Eh, ¿Realmente se está teniendo en cuenta esa conciencia ecológica en el negocio B2B? En nuestro caso, totalmente. De hecho, como nosotros trabajamos internacionalmente, eh, ya está pasando en España, pero, pero fuera de España es que no quieren una marca que no tengan esta conciencia en todo, ¿no? O sea, nosotros, por ejemplo, yo ahora mismo estoy en, ahí en, en un... En un debate interno, porque nosotros utilizamos una monodosis que es de, de plástico, tenemos la oportunidad de hacerla de papel, pero realmente es que hay un desconocimiento en todo esto, realmente el papel se recicla, creo que era un 4%, no se recicla más, y el plástico se recicla 100%, o sea, como material el plástico es maravilloso, pero como marketing el papel… entonces bueno, pues también hay, yo creo que hay mucho desconocimiento porque me parece que hay más marketing que otra cosa, ¿no? Entonces, todo uh -huh. el mundo te exige muchas cosas, pero desde el desconocimiento, ¿no? Eh, pero bueno, sí, hay una, un despertar de conciencia, desde luego, eh, nosotros lo notamos mucho el ser certificados ecológicos, el tener un, un pequeño... Eh, poco impacto energético en la fabricación de nuestros productos, en ser kilómetro cero. Bueno, la verdad es que sí. Y, y yo creo que, que cada vez más te lo exigen tus clientes B2B y te lo exige el mercado. Por supuesto, es que como no estés ahí tampoco estás. Pues muchísimas gracias por, eh, por aceptar la invitación para hablar de B2B, ese pequeño y grande desconocido en el comercio electrónico y del que me encantaría que se hablara habitualmente mucho más. Muchas gracias, Alicia, por participar. Nada, ti Emilio, yo ya sabes que siempre que quieras. Y si, y si consigues más inversores, dame más buenas noticias, que saber sí. eso eh, siempre muy, una muy... Sería pendiente decírtelo. Siempre se me olvida pero sí, fue así. Sí, pues eh, muchas gracias y nos vemos en el próximo networking. Saludos. Gracias. Hasta luego. Hasta ahora. Y pasamos con nuestro último invitado de esta tarde, eh, pero no por ello, eh, es menos importante, porque al fin y al cabo en lo tuyo es fidelización de cliente en e-commerce, pero eh, es casi lo último que se va a conseguir en comercio electrónico, pero para mí es la diferencia entre conseguir la rentabilidad real y no tenerla. Muy buenas tardes, Raúl. Muy buenas tardes, Emilio, y muy agradecido de que cuentes con, conmigo en, en este, en este vivo de hoy. Pues, eh, para quien no, no os conozca, me, ¿te puedes presentar un poquito a ti y a, y a vuestro negocio? Bueno, eh, te cuento un poquito. Eh, efectivamente, hace tiempo he trabajado en, en varias agencias digitales, donde uno de nuestros principales canales fue el poder trasladar los negocios actuales a, a los marketplaces, pero actualmente desde hace dos años y medio estoy en una nueva etapa profesional donde eh, me incorporé a Eurosistema, que somos un grupo automovilista donde el negocio principal es dar soluciones a conductores, sobre todo soluciones jurídicas aquí en, en España. Y bueno, pues eh, me incorporé como responsable de desarrollo y marketing digital porque consideramos que hoy en día... Eh, una de las patas más importantes para la fidelización de nuestra cartera de clientes son todas aquellas interacciones que tenemos eh, a, a través de canales digitales o herramientas, que al final una de nuestras bases fundamentales es la, la comunicación y la interacción directa con nuestros clientes a través de herramientas como puedan ser MailSimp o como pueda ser eh, WhatsApp. Eh, a, a ver qué me dices de esta afirmación Un, Los clientes <risa> en comercio electrónico eh, llegan a nosotros por una oferta Y se quedan por la calidad Bueno, yo creo que hoy en día eh, Como yo digo, se ha democratizado el acceso a casi todo tipo de producto Y esa democratización del comercio electrónico Que hemos visto tú y yo durante muchos años Cómo ha ido evolucionando y esa facilidad de acceso a todos los productos como muchas veces digo en mis clases porque efectivamente soy mantengo mi puesto de profesor de comercio electrónico eh, la única oportunidad que tienes de diferenciarte muchas veces de la competencia es la calidad de tu producto o bien todo el entorno de servicios adicionales que engloban la venta del comercio electrónico ¿no? creo que he estado escuchando entre bambalinas previamente alguno de tus compañeros de, de las personas que han participado y me ha llamado mucho la atención la importancia de la atención al cliente, ¿no? Es decir, eh, muchas veces ante una buena eh, experiencia vas a seleccionar un producto a lo mejor incluso un poquito más caro que en otra página o en otra tienda online, pero porque realmente previamente has tenido una muy buena experiencia con esa tienda online. Entonces, bueno, eh, ahí está un poco la clave de, del valor, ¿no? De, del valor sí. de... Eh, una duda que, que siempre tengo, porque al fin y al cabo en la Latina Valley, club de debate de negocio, hacemos eventos virtuales y presenciales. De hecho, volvemos a la presencial el martes. Es que sí. tengo que invitar, en muchos casos, eh, tengo que intentar conseguir clientes nuevos, pero también eh, llegar a quienes ya me conocen para que acudan a nuestras actividades. Y claro, uso el correo electrónico. Aunque intento a través de mi CRM eh, parte hacerlo por privado en redes sociales, eh, no solo utilizar el correo electrónico, porque al fin y al cabo si caemos en spam, pues eso es pues corrito. Pero claro, hay otro spam que no solo es el de la bandeja de promociones de Gmail, es la bandeja de spam de tu cliente que cuando te sí. ve dice no voy a abrir el correo electrónico porque seguramente no va a ser interesante. Pero ¿cómo establecemos la diferencia entre tenemos que estar en la mente de nuestro cliente, tenemos que comunicarnos con él, pero no caer en spam? ¿Cómo hacemos esa diferenciación para no hacerlo mal? Bueno, yo lo primero que siempre he mantenido es que es fundamental la base de una herramienta que esté en continua actualización, con, como tú bien conoces, a las reglas eh, europeas y nacionales respecto al tema de no caer en, en el correo no deseado, ¿no? En esa actualización constante para poder saltar esa bandeja. Eso es uno de los, grande, uno de los grandes retos que tenemos los que buscamos en la mayor apertura posible de nuestros correos electrónicos, ¿no? Eh, por nuestra parte, la experiencia que te puedo dar es que después de estos dos años y medio es muy importante encontrar un equilibrio, un equilibrio de lo que el cliente, de lo que el cliente considera que le debes de molestar, como digo yo. Entonces, intenta molestarlo en función de lo que tú consideres. Eh, yo reflexiono mucho porque, pues, lógicamente con, tengo el DG profesional y estoy dado de alta a múltiples newsletters y a, a múltiples emails. Más que por el producto en sí, por, por ver lo bien que lo hace, por coger ideas y por, bueno, pues tener esa actividad, ¿no?, de, de, de tener una best practice. Yo soy muy pesado con las best practices con gente que lo hace bien y no copiarte, pero por lo, por lo menos coger lo bien que, y, bien que pi, lo hace. Inspirarse bueno. Bien. Esa palabra me la voy a apuntar, de ¿no? la y me parece muy es, que la uso, es que yo la uso, yo la uso. Es Qué amable, eh, eh, es no, una palabra muy nunca... Nunca hay que copiar, eh, hay, hay que no, inspirarse. No, no. Hay que inspirarse, ¿no? Entonces, bueno, pues curiosamente, efectivamente cojo ideas, pero es cierto que eh, el envío masivo de una comunicación, tú buscas el mayor impacto posible y entonces mm -hmm. mi, mi otro consejo profesional por la experiencia que, que he cogido es que te adaptes a la recurrencia que mejor va a adquirir tu cliente, ¿vale? No es lo mismo una persona que está de alta, por ejemplo, en la newsletter de Mr. Wonderful, que siempre me ha encantado, creo que fueron pioneros y una vez prácticamente, mm. que bueno, pues te puedo decir que habré comprado uno o dos productos en mi vida, pero he de decir que para mí siempre ha sido un referente de qué tipo de comunicación, mensajes, eh, la imagen tan clara, tan nítida, tan amable que, que, que transmite. Yo eso lo, he, lo estoy intentando transmitir a nuestras comunicaciones. Entonces, por un lado, tener una, una herramienta potente que pueda saltarse todas aquellas, o sea, que pueda adaptarse legalmente para no caer continuamente la bandeja de spam y que les llegue una primera vez a la persona a la que le envías el, el email. Y segundo, el, el, el éxito en, la, en, en adquirir esa recurrencia media que tus clientes creen que vale la pena, el que abra en tu, tu correo electrónico. He de decirte que nosotros estamos tratando de aumentar un poquito la recurrencia de dos a tres veces al mes, porque al final nosotros somos servicios y la comunicación que realizamos es puramente informativa muchas veces. Pocas veces comercial. Suelo, re, suelo seguir bastante bien la regla del 2080, ¿no? esa famosa ley de Pareto que utilizamos nosotros los marketingianos para tantas cosas. Y en eso, en eso un poco serían mis dos consejos. Herramienta y la recurrencia que tu cliente es capaz de asumir y de dedicar su tiempo a leer lo que tú le envías. Que al final tenemos cientos de impactos. Emilio, yo no sé si tú tendrás la capacidad muchas veces de leer todo lo que recibimos de interés, ¿no? No, de hecho yo lo que intento es eh, eh, practicar el minimalismo digital en el que eh, me empecé a plantear que eh, hay que borrar <risa> Borrar, borrar, borrar y de suscribirse, mucho. Entonces, eh, yo listas de correos en las que esté son pocas porque el, lo que intento es buscar una máxima calidad. Por ejemplo, eh, una que me encanta es la de Jaime Novoa, que para estar al tanto de lo que se mueve en temática de emprendimiento, el comercio electrónico, en el mundo español-hispano, es de los mejores sitios que hay. Pero es que eh, para mí lo de eh, practicar limpieza digital eh, es fundamental porque si no nos come, nos come nos come la basura digital y, nos come, y, ten y al fin y al cabo tenemos un síndrome de diógenes digital que se puede tener perfectamente. Yo no sé si en tu caso aprovechas esos tiempos entre viaje y viaje, tanto para limpieza de imágenes de WhatsApp, de grupos de WhatsApp, o limpieza o de suscripciones de, de email. Ah, ¿no? a, a, a mí me han llamado desde desagradable a mala persona por estar durante años y años y años y años eh, diciendo que no a cualquier tipo de grupo de WhatsApp. Ahora estoy, eh, lo que pasa es que Entonces, este, a nivel de, de grupos viva Telegram. O sea, es que, es que es incomparable. Sí, es cierto, es cierto. Eh, por cierto, hay un dicho en informática que, que, que es muy aplicable a casi todo en la vida, que si funciona no lo toques. Pero a nivel de fidelización, yo es que te he escuchado en alguna ocasión, que no es que haya que cambiar de tácticas de fidelización, sino que hay que hacerlo de una forma periódica y controlada. Eh, ¿Cómo es eso de que hay que cambiar de sistemas de fidelización? ¿Cuántos hay? ¿Eso ¿Cómo se, cómo se decide? ¿Cómo se escoge? Bueno, los sistemas de fidelización hay una fase previa en la cual eh, una empresa como la nuestra es fundamental con el conocimiento de nuestro cliente más la segmentación de nuestro cliente, ¿vale? Eh, yo no sé si al ser una empresa de servicios, además, esa segmentación debe convertirse en lo que se, en lo que se denomina una hipersegmentación, ¿vale? En la cual tratamos, tratamos, con los canales que cada segmento o interactuamos con cada segmento, más o menos, como tú bien dices, con la experiencia, eh, unos más u otros menos. Eh, la, el hecho de cambiar, poco a poco vamos introduciendo, vamos introduciendo eh, nuevos elementos que, que consideramos que pueden llegar a fidelizar y como todo en la vida, hay veces que nos chocamos y no acertamos y hay otros que, que realmente funcionan, ¿no? Entonces, ese es mi consejo. De una base, de una segmentación, de un conocimiento de tus clientes, el poder darles, el poder darles tanto producto servicio como aquellos canales de contacto, de, de comunicación a los que realmente pueden estar más habituados. Eh, por cierto, un pequeño off-topic para todos aquellos que han estado leyendo un LinkedIn user... Eh, tenemos su nombre. Muchas gracias por compartirlo, porque llevo aquí desde hace una hora y media diciendo quién me está escribiendo mensajitos eh, Interesante, pero eh, es que nos ha jugado la mala pasada LinkedIn de no compartirnos su nombre. Gracias, Manse. Entonces, eh, eres, el, eres el invitado número 12, llevamos hora y media y quiero cerrar la última pregunta de este séptimo y último bloque eh, preguntándote eh, coste. O sea, ¿qué nos puede costar una eh, campaña de fidelización eh, que nos vaya a salir interesante? Porque hacerlo, para mí, fidelización es la clave de, de conseguir la rentabilidad. Pero hay que hacerlo bien y hay que invertir. Eh, ¿Cuánto nos puede costar? Bueno, eh, nosotros eh, te puedo decir que el coste lo dividimos tanto a aquellas herramientas digitales que empleamos para interactuar con nuestros clientes pero también, en nuestro caso, el factor humano es muy importante a la hora de desarrollar campañas de fidelización. ¿De acuerdo? Pero sí te puedo decir que eh, se ha probado en diferentes ocasiones eh, el hecho de concursos, pequeños concursos donde o oh, el hecho de dar un, algún tipo de producto de valor añadido que suelen funcionar muy bien, ¿no? Entonces, efectivamente, tienes que medir mucho, el coste de esas campañas de fidelización que, que funcionan bien funcionan bien y bueno pues eh, nosotros solemos tener un coste por cliente somos capaces de, de poder costear hasta dos o tres euros por cliente para gastar en esa, en esa campaña no sé si ese que te acabo de lanzar ese dato que te acabo de lanzar te sirve para que mm -hmm. el resto de personas puedan hacerse una idea no Depende, quién, y, depende de tu propio margen, ¿no? El, el margen que tengas en la actuación. Y, y un último consejo para quien se plantee hacer, eh, darle un poquitín de más cancha, de, de más importancia a las estrategias de fidelización. ¿Algún consejo último para terminar? Que igual que Amazon normal acostumbra con sus buenos eh, quehaceres a la hora de la gestión de un envío y de devolución y de atención al cliente. Eh, te puedo decir que la gente o los que somos consumidores cada vez más digitales, eh, normal acostumbramos a un nivel de servicio que muchas veces empresas un poquito más humildes, más humildes, no pueden tener todos los recursos que les gustaría, con lo cual no pueden llegar a ese nivel, ¿no? a, la, a lo que se está acostumbrando la gente. Ir poco a poco ir poco a poco, saber eh, don, cuáles son, en caso de tu cliente, cuáles son las necesidades exactas que, que tienen e ir poco a poco, paso a paso, cubriéndolas. Esa es un poco pues, nuestra, nuestra estrategia, Emilio. Paso a paso, muchísimas. porque no puedes disponer de todos los recursos en, en, en el mismo momento. Pues muchísimas gracias Raúl, contigo vamos a cerrar este live. Muchísimas gracias por, por aportar tus conocimientos y experiencias. A ti Emilio, nos vemos. Gracias a todos. Saludos Raúl. Bye. Y me quedo a solas con vosotros. Eh, después de estas más de hora y media de live, dos invitados, siete temáticas, eh, hemos intentado que tocáramos el, el máximo posible de temas relacionados con comercio electrónico. Eh, próximo live eh, será Industria 4.0, Transformación Digital. Espero veros en ese live. Y vamos a, van, como ya os comentaba, va a ser bastante intensivo todo lo que vamos a ir tocando de temáticas en las próximas semanas y meses. Espero veros en próximos Live, cuento con vuestra participación. Si queréis proponerme nuevos temas en redes sociales, Emilio Márquez me tenéis una forma muy accesible para estudiar esos posibles temas para próximos Live. Y, por supuesto, todo esto viene por el Club de Debate y de Negocios de la Latina Valley porque lo que habéis visto fue eh, un extracto este live es un extracto de las conversaciones que tuvimos en este After World Econ de, de la Latina Valley que celebramos hace un par de semanas. Eh, nos vemos en próximos eventos. Este martes tenemos nuestro primer evento presencial. Cerramos un circuito de karting. Eh, si queréis uniros, escribir. Y, por supuesto, que tengamos un Black Friday eh, lo más eh, interesante posible desde el punto de vista consumidores, punto de vista de comercios electrónicos, que nos vaya todo lo mejor posible. Muchas gracias por estar ahí y si me dejáis un último comentario de qué os haya parecido, os lo agradezco, que os leo, como ya sabéis, os leo todos los comentarios que me vais dejando. Muchas gracias y nos vemos en el próximo live, próximo evento. Saludos.